hola gente qué tal en el día de hoy vamos a ver cómo yo puedo visualizar más de una página al mismo tiempo como está ahora mismo solamente puedo ver una sola página no importa qué tanto yo lo aumente o lo disminuya solo puedo ver una entonces qué vamos a hacer nos vamos a ir a la aquí donde dice vista ok Y en vista hay una parte de la sesión de zoom dice una página varias páginas y le vamos a dar ahí donde dice varias páginas entonces ahora fíjense cómo en vez de presentarme una me presenta varias páginas al mismo tiempo a medida que yo vaya moviendo aquí debajo él, él me va presentando o dos páginas o la cantidad mientras más pequeño lo voy poniendo miren cómo me va mostrando mayor cantidad de páginas en la misma línea miren ahí ahí me muestra todas las páginas tengo cinco páginas en total si lo voy agrandando se va a ir disminuyendo el, el número de páginas que me va a ir mostrando. Bien, si subo, por ejemplo, puedo ver cómo me muestra 3, 2, simplemente en vista, y luego le dan ahí donde dice varias páginas. Ok, así que esto fue breve y sencillo. Nos vemos en el otro video.